Miembros de la Policía Nacional detuvieron a tres jóvenes en medio de una persecución luego de que estos, de acuerdo a la información obtenida, robaron en una vivienda en el municipio de Villarriba. ¿La capital, la capital? ¿Qué, ¿Qué no, nosotros no somos no. tracadores. ¿Qué estamos rompiendo? ¿Qué estamos rompiendo? No nos vayas. Vamos acá. allí una casa esos bandidos. Vamos. Según los datos de nuestro corresponsal en la zona, dos de los tres detenidos resultaron heridos mientras intentaban escapar. Los mismos fueron identificados como Frandi Martínez, Nelson Rosario y Félix Manuel Matos, residentes en el Almirante Santo Domingo Este. Los jóvenes habían penetrado a una residencia en la Abreu de Villarriba y salieron rumbo a la autopista del nordeste en una jipeta Honda CRB 2018, color gris siendo perseguidos por los agentes y civiles. En Cámara, José Tifa para NTN, Joan Nicordero.